Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo una actualización Una review de la actualización de uno de mis addons Llamado Improvised Boats Ya que le, mucha gente me ha estado pidiendo una actualización O un video sobre la actualización Ya que hace poco, si no me equivoco Ayer se publicó una actualización de este addon en MCPDL La página donde estoy subiendo mis addons continuamente Pero eh, yo quería traerles este video pues para que sepa más o menos de qué va la actualización Y para explicarles algunas cosas en Este video pues más que nada sería para eso Y también si no estás suscrito te agradecería bastante que te suscribieras Ya que ya mismo llegamos a la meta de los mil suscriptores Y al llegar a dicha meta pues subiré un addon especial el cual es de Halloween Solamente diré eso así que si no estás suscrito te agradecería bastante que te suscribieras Y ahora sí chicos comencemos Y bueno chicos pues ya nos encontramos en lo que vendrá siendo la primera persona y pues eh, para empezar vamos a... les voy a mostrar lo que vendrán haciendo los crafteos de cada uno de los barcos. En la actualización que traje al canal en el top 3 Addons de Survival. Solo habían tres barcos He añadido dos más que están allá Los vamos a ver más adelante Pero voy a iniciar mostrando pues lo, los primeros barcos que habían Para que la gente que no sepa del complemento Pues, eh, pues vaya enterando Bueno pues este de aquí eh, Este barco de acá se va a craftear de la siguiente manera El cual va a ocupar cuatro palas Dos de lana, dos de madera y un barco normal Cabe aclarar que todos los barcos Y eh, todos los crafteos de los barcos Estarán hechos con una sol, eh, con una sola madera Con un solo tipo de madera que es la de roble Ahora sí chicos pues continuamos Y aquí voy a sacar las cosas necesarias para craftear lo que vendría siendo este barquito de acá Vamos a entrar a la mesa de crafteos Y vamos a poner las palas como estaba ahí Ponemos las palas aquí Ponemos el barco en el centro Ponemos esto así si no me equivoco Y ponemos esto aquí arriba Y como ven pues nos, da, va, nos va a dar el primer barco más adelante les mostraré cómo es el funcionamiento eh, Para este crafteo vamos a necesitar lo que vendrían siendo 4 de madera, 2 de lana, 2 palas y un barco normal eh, Vamos a sacar las cosas, eh, los ítems necesarios y vamos a craftearlo Vamos a poner lo que vendrá siendo el barco, vamos a poner las 2 palas en los dos lados Vamos a poner la madera en esta, en esta manera y vamos a poner la lana Y como ven pues nos va a dar el siguiente barco Vamos a pasar con el tercer barco y para este vamos a necesitar dos barcos eh, normales. 4 de lana, 2 de madera y un cofre. Para este vamos a necesitar un cofre. Agarramos las cosas y vamos a craftearlo. Vamos a poner el cofre en la parte de abajo. Vamos a poner la, eh, la madera en los dos lados. Vamos a poner la lana de la siguiente manera. Y vamos a rellenar lo que queda con los barcos. Y así nos daría el tercer bote. Para el cuarto bote y penúltimo vamos a necesitar... Un horno y un barco normal. Vamos a sacar las cosas que necesitamos y lo vamos a craftear. Ponemos el barco y al lado ponemos el horno. Y así nos daría el cuarto bote. Para el último barco vamos a necesitar lo que vendría siendo un cofre y un barco normal. Vamos a coger las cosas y lo vamos a craftear. Ponemos el barco, ponemos el cofre y nos daría el último de los barcos. Y bueno chicos, pues llegó el momento de probar los barcos y explicarles cómo funciona cada uno de estos. Vamos a iniciar con el primer barco que crafteamos, que vendrá siendo el barco de cuatro palas. Este de acá tiene cuatro asientos y pues van, vamos a poder abarcar a cuatro jugadores, pero ojo que no solo son jugadores, también puedes meter mobs, ya sean, eh, pueden ser cerdos, pueden ser aldeanos. Que por ejemplo vas a una aldea y quieres llevarte bastantes aldeanos para, para hacer tus granjas o cosas así, te los puedes llevar en este barco, al igual que cualquier mob ya sea hostil o sea pasivo. Como ven pues los cerdos se subirían y pues ya los podríamos llevar a cualquier lado, eh, como ven el bote y cada uno de los botes cuenta con una animación al andar. ¿Qué vendría siendo esta de acá para este barco de aquí? Eh, pues más que nada sería eso, este solo tiene la funcionalidad de llevar a cuatro jugadores o mobs y pues sería más que nada eso. El siguiente barco que vamos a ver es el Fast Boat. Este de acá, como su nombre lo dice, es un bote rápido, el cual solo va a abarcar a una persona por el momento, pero es más rápido de que... Que los demás, como ven pues este va De una manera más rápida y tiene Una animación también como el anterior Y este cuenta con un Movimiento de la vela, si yo giro Hacia la derecha la vela va a girar hacia la derecha Y si giro hacia la izquierda la vela va a girar Hacia la izquierda, esto me ayudó A hacerlo eh, Byron eh, Su canal lo van a tener en la descripción Ya que hace muy buenos addons Y la verdad pues eh, le agradezco Bastante por su ayuda, para el tercer eh, Barco, este lleva Como nombre de Casual Boat The cat sat on este de acá es un barco el cual eh, cuenta con un cofre y como pues muchos ya imaginarán cuenta con un inventario si yo ahorita me subo y pues abro mi inventario, no voy a abrir mi inventario sino que voy a abrir el del barco este inventario ha sido mejorado ya que en la anterior actualización solo se podían 24 slots, pero con las nuevas mecánicas de las nuevas versiones podemos hacerlo con el scroll como ven pues este tiene más espacios y cuenta con 56 slots si no mal me equivoco, así que pues nos va a ayudar bastante si queremos ir a salir de pesca o si nos vamos de exploración y pues tenemos el inventario lleno. Este sería un buen barco. Para el cuarto barco tenemos al Furnace Boat que eh, cuenta con un, eh, un horno y pues eh, como muchos ya imaginarán si ya conocen el mod de Java llamado Extra Boats. Pues esta es una idea similar ya que con un bloque de carbón si yo ahorita lo tengo o lo saco. Eh, si yo le doy ahorita y clic derecho o interactúo con él manteniéndola presionada en la pantalla Pues va a cambiar de skin y va a tener un aspecto diferente En este momento voy a probar cómo es la velocidad normal Como ven pues va bastante... Va, va normal Pero si yo ahorita me bajo y como ven pues le voy a dar con el bloque de carbón Pues va a encenderse y ahora va a tener más velocidad Como ven pues ahora va mucho mucho más rápido Esto de acá dura un minuto Así que tienen solo un minuto para volver a ponerle el bloque de carbón. Esto pueden hacerlo muchas veces, no solo es una vez. Eh, voy a esperar un minuto y ya volvemos. Como ven, pues ya se apagó lo que vendría siendo el horno. Y pues si yo ahorita le doy otra vez, se va a volver a encender. Así que pueden hacerlo cuantas veces quieran. Este barco la verdad es que también es bastante útil, ya que si queremos eh, ir a... Eh navegar en velocidades pues bastante rápidas este nos va a servir y es una buena opción y pasando con el último barco de esta actualización tenemos al chest boat este es un barco simple eh, como este de acá que tiene un horno pues este cuenta como con un cofre el cual también tiene un inventario al igual que este barco de acá pero este obviamente es un barco chiquito por lo cual va a tener un inventario chiquito tiene el, los slots de un cofre que vendrán siendo 27 y también cuenta con el scrolling. Así que yo puedo bajar con la ruedita o si están en Android también la pueden bajar eh, pues meneando la pantalla hacia arriba. ¿no? Y pues aquí lo tenemos, aquí podemos guardar cualquier tipo de cosa. Yo voy a guardar aquí los barcos, voy a subir, voy a guardar los barcos. Y estos barcos de acá se pueden abrir entrando al barco o también se pueden abrir de la siguiente manera que sería shifteando. Y pues interactuando con ellos. Así pues ya podríamos abrirlos, sacar las cosas o guardarlas. Así que nada chicos, espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy. Es una actualización bastante, bastante eh, se podría decir pequeña. Pero también nos agrega cosas que, que están bastante interesantes. Así que si te gusta bastante el complemento, pues yo te invito a descargarlo y a suscribirte al canal para que estés atento cuando yo suba una nueva actualización. También puedes seguirme en mi Twitter en el cual pues subo avances de mis addons y pues eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. chao chao.